Los profesores que tenemos un curso en Moodle vamos editando el curso, vamos eh, preparando algunos apartados, los ocultamos cuando es necesario, los eh, hacemos visibles. Y es interesante tener una forma para ver eh, lo que el estudiante visualizará cuando se conecte a Moodle. Para ello tenemos dos opciones la tradicional que es cambiar el rol a estudiante en donde aquí pues vemos que en este curso pasamos de vídeos a tema 1 mientras que en el curso cuando yo lo estoy editando en modo profesor pues entre los vídeos y el tema 1 pues había una serie de secciones que son ocultadas a los alumnos bien este rol a estudiante está bien para hacer unas pruebas rápidas. El problema es que cuando estamos con rol de estudiante seguimos teniendo privilegios elevados. Seguimos mm, teniendo acceso pues, a todos los ficheros que el profesor tiene. Y eso a veces es un problema porque mm, da la falsa impresión de que va a funcionar bien un recurso. Y luego cuando se conectan los alumnos, pues hay fotos o ficheros que se han colocado en un sitio que luego los estudiantes que tienen menos privilegios que el profesor, pues no lo pueden ver. Para solucionar ese problema, eh, el curso 2020-2021 en donde los profesores nos tenemos que conectar a Moodle utilizando nuestro número de identificación administrativa o número de identificación personal, la contraseña administrativa, eh, pues no podíamos seguir utilizando el truco de matricular, alguna cuenta Unizar que tuviéramos por ahí para ponerla de, con el rol de estudiante de verdad, sino lo que, lo que tenemos que hacer es con el rol de profesor ir a activar la edición y al final de la parte de derecha nos aparece agregar un bloque y tenemos que agregar el bloque Demo student ¿Mm? entonces la forma para poder tener un una cuenta de estudiante de verdad con los privilegios disminuidos de los estudiantes es de esta forma, añadiendo el bloque Demo Student. Si volvemos a bajar, veremos que puedo matricular a mi mmm, estudiante demostrativo asociado a mi mmm, NIA y a mi correo electrónico. Bien si yo voy aquí a participantes en participantes pues me saldrá aparte de mi cuenta de profesor con mi nombre de pila, Joaquín tengo el, el estudiante de demostración que tiene mis apellidos pero el nombre de pila ha cambiado a student es un estudiante realmente con, con un rol de, de, de estudiante, incluso podíamos aquí renombrar, pues ponerlo con estudiante. Venga. Volvamos pues al curso en donde estaba. A continuación, pues yo estoy ahora trabajando con el modo eh, profesor, porque veo partes que no están mostradas a los alumnos. Eh, y una vez que tengo matriculado al estudiante, puedo cambiar a su papel y ahora estaría en la cuenta del estudiante de prueba. Me dice Joaquín Muramada se ha conectado como estudiante de prueba Muramada. Vale vemos que seguimos teniendo la versión de, de, del, del estudiante, de vídeos pasamos al tema 1, pero además con esta cuenta de vos student haremos la, las pruebas finales de que el curso hace lo que queremos o el, los recursos nuevos hacen lo que quieren y es un, una forma de probar el... El funcionamiento de nuestro curso mucho más seguro que cambiar al rol, que aquí además ya no sale lo del rol porque es un, a todos a, a todos los efectos, un, el, la cuenta de estudiante es una cuenta de estudiante. Si yo quiero volver a mi rol normal, tengo que pulsar aquí al botón volver, a ver, a ver si puedo mostrarlo. Volver a mi rol de, de estudiante, o sea, volver a mi rol de profesor, me saca de la cuenta y entonces tengo que volverme a, a conectarme. Pero vamos, sí, sigo otra vez estando ahora de profesor porque cuando entro en la cuenta, con mi NIA y mi contraseña, en principio voy a entrar con, con los privilegios de profesor, que quiero... Eh, cambiar a demo student, pues le doy al botón que quiero por alguna circunstancia quitar a desmatricular al estudiante de prueba lo desmatriculo si yo quiero también quitar el bloque demo student iría a activar edición una vez que ya tenemos eh, el curso en modo edición en el bloque en vez de matricular demo student daríamos a la ruedecilla y eliminaríamos el bloque estudiante y así volveríamos al punto de partida por si nos es necesario alguna vez. Aquí ya, ya no está. Muchas gracias por su atención.